Primero Leo, gracias por atendernos, estamos en el Congreso aunque no parezca eh, en una terraza al Congreso por una cuestión de cuidado y protocolo sanitario. Eh, lo que te queremos consultar primero es, hay un tema hoy en la Argentina que no podemos obviar y, y obviamente es un tema que te compete, que es el de, de las quemas, ¿no? Se está prendiendo fuego la mitad de la Argentina, hay responsables, hay consecuencias. Eh, primero lo que queremos saber es si desde acá entendemos que hay un par de proyectos de ley eh, que se están impulsando, ¿qué es lo que se puede impulsar desde el Congreso para poder frenar esas quemas para que tengan responsables y esos responsables paguen. Se está prendiendo fuego el mundo entero. Hay una situación muy concreta que es la del calentamiento global. El mundo lleva... Eh, años aumentando las temperaturas del mismo planeta y eso genera cambios o comportamientos extremos de, del clima. Uno de esos son las prolongaciones de las sequías y otro extremo de esos son las intensas lluvias, inundaciones. Y por ejemplo, mientras América se prende fuego, lo veíamos en California hace unas semanas, lo vimos durante meses en, en los humedales del Delta del Paraná y estas últimas dos semanas en los montes cordobeses, eh, Europa se inunda. ¿No? y esto es parte de algo que, que está pasando en el mundo, pero por supuesto tiene causas y tiene responsables, y en Argentina tiene, yo digo nombres y apellidos, en la Argentina el agronegocio, el negocio inmobiliario, la megaminería viene destruyendo y depredando, depredando nuestro medio ambiente, eh, los humedales del delta del Paraná se prenden fuego por por dos motivos por viejas prácticas agropecuarias para la cría del ganado se prenden fuego los campos para después que tengan un reverote y que esas vacas se alimenten de ese reverote esas quemas se hacen en agosto y septiembre para que a finales de septiembre eh, y después sigan aparezca ese reverote y se alimenten ahora esas quemas que se hacen durante muchos años en este contexto de sequía extendida con una bajante del río paraná histórica encontramos hasta las cadenas de la vuelta obligado en san pedro de tan eh, importante que fue la bajante del río Paraná. Hemos visto al principio de la pandemia fotos de las cataratas vacías sin, con un hilito de agua. Eso es toda una bajante que viene desde el Amazonas hasta la Argentina y que tiene que ver con la sequía y con el cambio climático y en ese contexto van los humanos y prenden fuego. Entonces las llamas se extienden. Lamentablemente se prendieron fuego 200.000 hectáreas de humedales en la Argentina en estos tres meses. Hoy están los focos sobre humedales apagados pero pueden volver a aparecer porque la la actividad humana sigue eh, estando sobre los humedales y porque todavía no hemos logrado sancionar la ley de humedales que es por, una de las, por uno de los temas que estamos peleando. Y en Córdoba pasa lo mismo, pero el negocio inmobiliario se lleva... La, las de ganar porque prenden fuego los montes, el monte cordobés, ese monte tan lindo que a todos nos gusta ver cuando vamos de vacaciones a Córdoba lo prenden fuego para después lotear subdividir y vender eso para casas quintas, country, barrios cerrados o algún emprendimiento turístico inmobiliario, ¿no? estos son los nombres y apellidos de los problemas por eso nosotros estamos tratando, además de la ley de humedales, para proteger nuestros humedales que no solo están en el delta del Paraná sino que también hay en toda la Argentina en el Salar, en la costa atlántica, en la Patagonia, en Tierra del Fuego y humedales, también estamos tratando ahora un proyecto del presidente de mi bloque, Máximo Kirchner, que bueno, yo acompaño y que acompañan también muchos bloques en este congreso, que es la modificación de la ley de fuego, la ley del manejo del fuego. ¿Qué queremos nosotros? Tratar de llegar un poquito antes, evitar que ese empresario inescrupuloso vaya y prenda fuego un monte eh, y para eso prohibimos por 60 años el cambio de uso de ese suelo, una vez terminado el incendio de un monte, un área de reserva ecológica, un bosque eh, nativo o implantado o un humedal. Eh, y de 30 años, zonas agropecuarias, digamos, ¿no? Córdoba se viene incendiando hace cuatro, se viene incendiándose un montón, pero hace cuatro o cinco años cada vez se incendian más y más hectáreas, llegando este año a ser el más terrible de los últimos 30 años, cuando se quemaron casi 200.000 hectáreas de Monte Cordobés también. 200.000 de humedales, 200.000 de Monte Cordobés. ¿Cuántas causas hay por incendios intencionales en los últimos cuatro años en Córdoba? Y esto es un dato del Tribunal Supremo de Justicia de Córdoba, no lo inventé yo, 25 nada más. 25 causas en cuatro años con incendios que se repiten todos los años y que solo este año llevaron 200.000 hectáreas de fuego ¿Y condenas? Condenas, dos Entonces, ya está, la conclusión la sacamos la justicia hace lo mismo de siempre defender los intereses de los empresarios, de los poderosos y no cuidar los bienes comunes como son la naturaleza y el medio ambiente Hay una contradicción, o uno podría pensar que hay una contradicción entre el modelo de desarrollo agroexportador tradicional de la Argentina y una política ambiental coherente, sustentable, amigable. Eh, ¿Existe esa contradicción? Digo, te lo pregunto. Hay una contradicción con el modelo concentrado del agronegocio extractivista, no con la producción del campo tradicional. Argentina <coughs> produjo toda su vida en la tierra y en el campo, y no tenía estos niveles de destrucción. Eh, el agronegocio llegó, el, el que hoy conocemos, el modelo del paquete tecnológico, llegó hace 20 años, eh, y se ha extendido a niveles de depredación, de contaminación, no solo desmontan para ampliar la frontera o queman para ampliar la frontera o para de comer a las vacas, sino que tiran toneladas de veneno sobre nuestras tierras que terminan en nuestro agua, en nuestro aire y en nuestros cuerpos. Alberto dice que la nueva normalidad tiene que ser sostenible económicamente, socialmente y ambientalmente. Eso es imposible con el modelo de predación y extractivismo del monocultivo sojero. Eso es imposible. Es inviable. Hace 20 años vinieron a la Argentina diciendo que iban a resolver el problema del hambre en la Argentina y del mundo con el paquete tecnológico y no solo contaminan nuestros ríos, nuestras tierras, cortan nuestros montes, queman nuestros humedales. Además, este mundo es de los más hambrientos que se ha conocido. Y de los más desiguales que se ha conocido. Entonces ese modelo no va, el mal desarrollo no va. Si nosotros en este momento que estamos atravesando una pandemia global, bueno una pandemia global una pandemia origen o sea vinculada a un virus de origen zoonótico, es decir que es el resultado de la depredación del, del medio ambiente, en este caso en el sudeste asiático. El coronavirus es un virus que convivía con los murciélagos en la selva del sudeste asiático en el bosque tropical del sudeste asiático y no tenía contacto con los humanos hasta que los humanos fuimos y destruimos la selva del sudeste asiático para plantar palma, para hacer aceite de palma, que es la soja del, del sudeste asiático. Y en ese contexto, ese coronavirus o ese murciélago se trasladó a otros lugares y se contrajo tuvo contacto con chanchos o con pangolines y ahí llegó a la humanidad. Todo ese circuito hubiese sido evitado si nosotros cuidábamos la selva tropical del sudeste asiático. Si nosotros en este contexto no entendemos que la dimensión ecológica o ambiental es una dimensión no solo para eh, salvar a la naturaleza salvar eh, a, al planeta inclusive para la gobernanza no se puede gobernar con crisis ecológica, estamos hace cinco meses en una pandemia se nos destruyó la economía mundial la de la Argentina, nosotros veníamos con la pandemia sin virus que significó el macrismo todos los indicadores sociales empeoraron y todo esto es resultado de la destrucción del medio ambiente entonces si nosotros no incorporamos a la perspectiva de desarrollo de nuestras sociedades, la perspectiva ecológica vamos a volver a chocarla, vamos a volver a generar estos problemas o peores, entonces ¿cuál es la salida repensar un esquema de, la, de nueva normalidad con perspectiva ecológica también perspectiva social de inclusión social perspectiva económica de justicia económica y perspectiva ecológica no hay otra posibilidad por último porque tenemos que tenés que seguir sinando tenés que ir a trabajar eh, y te agradecemos el tiempo Leo eh, concretamente no digo qué, qué políticas eh, se pueden impulsar y que, que, que surgen del mandato de las organizaciones populares y que mañana podemos tenerlas como políticas públicas aprobadas en funcionamiento. Mirá, nosotros venimos trabajando una agenda de los movimientos sociales. En este Congreso, Alderete de la CCC presentó el proyecto de ley de tierra, techo y trabajo, que son los ejes que a nosotros nos, nos ordenan. Venimos planteando con, por ejemplo, Fede Fagioli, que es un diputado eh, de la Dignidad y del Frente Patria Grande, una ley de protección de los cordones periurbanos de producción eh, fruto hortícola Nosotros creemos que hay que consolidar proyectos que tengan que ver con la vuelta al campo tres proyectos en el Congreso presentados por distintos diputados y diputadas que plantean la necesidad de la vuelta al campo organizada para que haya estas millón de chacras de la que habíamos hablado. Nosotros creemos que un porcentaje de la obra pública tiene que ser llevada adelante por organizaciones, eh, por cooperativas de trabajo, eh, porque entendemos que se hace de la misma calidad que la hacen las grandes empresas, pero las ganancias de los empresarios se distribuyen entre los trabajadores, genera más puestos de empleo, mano de obra de, de intensiva y ordena socialmente porque para nosotros el trabajo no es solo una remuneración a fin de mes el trabajo es un ordenador social entonces nosotros en los barrios populares necesitamos obra pública de pico y pala llevada adelante por los mismos vecinos y vecinas eh, de esos barrios populares, presentamos también la ley Ramona para reconocer a las, a las mujeres centralmente que llevan adelante la tarea del cuidado más importante en este tiempo de pandemia y de crisis alimentaria en la Argentina que es llevar adelante los comedores y merenderos populares, tenemos una batería de leyes eh, y también estamos incorporando la perspectiva ambiental por supuesto en los movimientos populares y estamos muy interesados en avanzar en organización de cooperativas que hagan eh, eliminación de basurales a cielo abierto, que es una tarea ecológica que ninguna empresa quiere hacer y nosotros en los barrios populares la queremos hacer, pero también queremos discutir la ley de humedales, queremos discutir la ley de fuego, queremos discutir eh, el acceso al agua como un derecho humano básico. Toda estas cosas son parte de una batería de leyes que venimos trabajando intensamente desde el bloque del Frente de Todos, en los diputados y diputadas de los movimientos sociales y en un ida y vuelta cada vez mejor, porque también es esto, digamos, ser parte del Frente de Todos a los movimientos sociales nos dio la posibilidad de proyectar esos sueños en realidades de política de gobierno. ¿Y el Estado está preparado? ¿Usted, claramente hay eh, dirigentes que están preparados desde los movimientos sociales para ejercer y, y deliberar políticas públicas. ¿El Estado está preparado para apropiarse de eso? Yo creo que es tenemos una gran oportunidad. La nueva normalidad que hay que construir, la salida de la crisis que nos dejó el macrismo y la, y la capacidad de movilización y organización de los movimientos populares construyen condiciones únicas para avanzar en, en estos planteos. ¿no? Nosotros eh, eh, hoy tenemos eh, por primera vez en la historia de la Argentina un presidente que un primero de marzo habló de economía popular. Nosotros hay una ventanita y avanzamos. Muy bien. Muchas gracias, amigo. Gracias.